Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor, el Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos, enséñanos Señor. Decir al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enseñanos, Señor. Por eso se me alegra en el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, saciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti.